fantasma bajo la cama Muchas veces los niños pequeños, por medio de señas, tratan de decir que ven algo que los adultos no. Hay otros que ya comienzan a hablar y mencionan que hay monstruos en su cuarto o que tienen algún amigo imaginario. Esta etapa suele pasar sin que haya ningún problema. Pero en otras ocasiones el fantasma bajo la cama se vuelve un peligro real para los niños. Eso mismo le sucedió a Josh Dean, quien publicó en su cuenta de TikTok una serie de escalofriantes videos. El primer archivo que veremos muestra cómo la niña, mientras está dormida, parece que es jalada. Las cámaras de seguridad que tienen dentro de la casa revelaron un segundo video. Este aún más perturbador. La niña escucha ruidos bajo la cama y comienza a buscar intrigada por aquello, cuando de pronto decide bajar. Y es ahí cuando eso que podríamos llamar el fantasma bajo la cama se vuelve realidad. Thank <tries> you. La niña lloró por un tiempo hasta que la mamá corrió en su ayuda, sin darse cuenta del escalofriante suceso que la bebé acababa de pasar. Josh, después de ver los videos y darse cuenta que algo en verdad que no es visible está intentando llevarse a la niña, se siente bastante preocupado. Pero la niña no para de tener estos encuentros sobrenaturales. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la casa de Josh? ¿Cómo se puede combatir con algo que no podemos ver? ¿Qué intenciones tendrá esa entidad con la niña? A ustedes, ¿les ha sucedido algo similar con sus hijos? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Estaremos pendientes de nuevos videos que Josh nos comparta, esperando que su hija esté a salvo. Si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, mándenmela a mi correo oxlackoficial@gmail.com o a mi número de WhatsApp 72264722. 86